Hola a todos y bienvenidos a Danstein, el canal donde aprendes matemáticas de manera fácil y simple y todas las ciencias afines a ella. En esta clase veremos las leyes de Newton, principios básicos que formaron la física moderna. Es uno de los temas más importantes que constituyen todos los principios de fuerzas y todo lo que tiene que ver con la estática o la dinámica. No siendo más, comencemos. Las leyes de Newton. Newton, Isaac Newton, estableció en el año 1687, a través de una obra de filosofía y matemática, estos principios, los cuales constituyen y fundamentan toda la parte de fuerzas. Miremos la primera ley. Ley o ley de la inercia. Establece que todo cuerpo en reposo o movimiento uniforme permanece en ese estado a menos de que sea afectado por una fuerza externa, miremos el siguiente ejemplo, se encuentran estas personas empujando un carro, miremos, como podemos ver, no pueden desplazar el carro, por más fuerza que hacen es muy difícil, les cuesta demasiado, entonces ahí podemos aplicar un principio de inercia, la fuerza externa que le están aplicando mantiene el cuerpo en reposo, no se puede mover. Siguiente caso, se está, encuentra un carro manejando a una velocidad uniforme. Miremos, como podemos ver, si ejerce una velocidad uniforme, digamos que no hay digamos, un movimiento uniforme y no hay fuerzas externas que afecten este movimiento, él va a permanecer en inercia. Por ejemplo, que haya un terremoto, ahí ya habría afectado esto, el cuerpo, entonces por tal ya no se encontraría en inercia. Pero si mantiene su movimiento rectilíneo, va a estar en inercia. Vamos a mirar ahora la segunda ley. Ley número 2 o ley de fuerzas. Esta ley establece que todo cuerpo de masa que experimente una aceleración genera una. Entonces, miremos lo siguiente. Se establece la siguiente fórmula. Fuerza. Igual a masa por aceleración, donde M es la masa y A es la aceleración. Esta fórmula representa lo que significa la fuerza. Fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces, para que un cuerpo experimente una fuerza, la masa se debe acelerar el ejemplo cuando se arranca un carro se debe acelerar y al acelerar estoy generando fuerza otro ejemplo cuando uno está corriendo uno corre, por ejemplo de atletismo al correr qué pasa cuando se corre se acelera el cuerpo se debe acelerar y al acelerar hay unos cambios de velocidad o sea que se genera una fuerza puesto que la masa se está acelerando ahora vamos a mirar la tercera ley, la tercera ley o principio de acción y reacción establece lo siguiente todo cuerpo que experimente una fuerza genera una fuerza igual pero en sentido contrario quiere decir que contrarresta esta fuerza, bien miremos un ejemplo si empujamos una pared miremos que la pared ejerce una fuerza en sentido contrario a la fuerza que se está ejerciendo la pared no se mueve puesto que la fuerza que le imprimo no es lo suficientemente grande para que la pared me, me llegue, o yo llegue a traspasar la pared por tal razón la pared me contrarresta con una fuerza contraria otro ejemplo sencillo es por ejemplo cuando estamos sentados en una silla cuando estamos sentados en una silla miren que nuestro cuerpo ejerce una fuerza hacia abajo esa fuerza hacia abajo es el peso de nosotros que va hacia el centro del, de la gravedad mientras que hace la silla contrarresta este peso en sentido contrario intentando de que nosotros no no damos la silla pues digamos que si fuéramos un cuerpo mucho más pesado pues ya esa parte podríamos bajar superar esa fuerza pero en este caso la fuerza la contrarresta principio de acción y reacción fuerza del cuerpo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 De igual forma te voy a dejar mis redes sociales. Los enlaces los encuentran en la parte baja del video. Muchas gracias y hasta una próxima ocasión.